Hola viajeros, a veces la desinformación alimenta mitos que todo buen viajero debería evitar. Informarse es crucial para que tu viaje salga como esperas y también para evitar esos contratiempos que puedan surgir en el camino. Por ejemplo, es importante acertar con los documentos que debas llevarte, tener las reservas más convenientes para tu viaje y no menos importante, hacerte con un buen seguro de viaje. Un seguro de viaje ahorra dinero y trámites frente a contratiempos, aunque existen muchísimos mitos al respecto. Hoy venimos a contártelos para que sepas cuáles son verdad y cuáles no y para que sepas elegir el más adecuado para tu viaje. ¿El seguro solo sirve para grandes viajes? A veces se puede caer en el error de que el seguro de viaje solo es necesario si tu viaje va a ser largo o si viajas a algún país exótico. Pero esto es totalmente incierto, ya que puedes tener un problema independientemente del número de días que viajes y del país que elijas. Por ejemplo, el primer día puedes tener un problema de salud, eh, que se cancele tu vuelo y pierdas tus reservas o que quizás el último día de tus vacaciones tengas un problema y tu equipaje se extravíe. La verdad es que cuando contrates un seguro de viaje este puede cubrirte por unos pocos días o por el espacio de un año durante todos esos viajes que realizas en ese periodo. El seguro se adapta a ti, a tu forma de viajar y a los destinos que visites, bien sea en territorio nacional o extranjero. Lo más importante, paga según el destino al que visites y la duración de tu viaje. ¿El seguro de viaje siempre es caro? Hay muchas maneras de verlo. Es verdad que si cuando viajas no compras un seguro de viaje, es dinero que te ahorras. Pero ¿y si te pasa algo? ¿Qué precio le pondrías a tu tranquilidad? Para nosotros, viajar tranquilo no tiene precio. Adquirir el seguro de viaje más adecuado supondrá un pequeño desembolso en comparación con el gasto total del viaje, sin tener en cuenta todo lo que te ahorrarías en caso de sufrir un contratiempo. Los seguros intermundiales son asequibles y de contratación flexible, teniendo la posibilidad de establecer límites de gastos cubiertos o también de realizar ampliaciones en garantías como, por ejemplo, son la anulación o equipajes. Paga por el seguro que necesites y que más se adecue a tus necesidades. ¿Puede un bebé contratar un seguro de viaje? ¿Es más caro? Si viajas en familia y tienes un bebé, quizás puedas preguntarte si estos pueden contratar un seguro de viaje y si lo hacen por resultar más vulnerables, encarecería mucho su precio. Justamente por ese riesgo al lo que los bebés puedan enfermar con más facilidad o tengan un problema fuera de casa, se hace imprescindible asegurarles durante el viaje. Por ejemplo, si contratas un seguro familiar durante todo un año, este incluirá gratis a todos los hijos menores de 18 años. ¿Es cierto que las aerolíneas se hacen cargo de los problemas con tu vuelo o el equipaje? La pregunta es, ¿es necesario contratar un seguro de viaje si cuando tengo un problema con la aerolínea esta me va a indemnizar en los casos de retraso, cancelación o pérdida de equipaje? Pues bien, no siempre podremos hacer uso de los derechos de los pasajeros de la Unión Europea y tampoco tendremos la suerte de que la aerolínea nos indemnice siempre. Por ello, a veces nos tocará recurrir a entes oficiales o quizás a la oficina del consumidor con el correspondiente desgaste de tiempo y de papeleo que eso conlleva. En este caso, si tienes un seguro de viaje contratado, aunque ya has abierto una reclamación con la aerolínea, también se abrirá un expediente alternativo con la aseguradora. De manera que si la aerolínea no responde y te indemniza, pues podrás tener el reembolso de tus gastos tanto en situaciones de comida, alojamiento o transporte que has tenido que incurrir. ¿No necesito seguro porque ya tengo tarjeta de crédito? Lo primero que tienes que saber es que un seguro de viaje completo te cubrirá de muchísimos más supuestos de los que te cubriría, por ejemplo, el seguro que te puede dar una tarjeta de crédito. Uno. El seguro de asistencia de viaje que te dan las tarjetas de crédito débito solo te cubre por los trayectos y estancias en el extranjero que realices con este método de pago. Dos, otra diferencia importante con los seguros de viaje tradicionales es que con las tarjetas de crédito de débito tú tendrás una cuantía de gastos médicos que siempre va a ser mucho menor. Tres, otra diferencia importante es la atención al cliente. Pocas veces los seguros de las tarjetas te aseguran un servicio gratuito en interrumpido. Por contra, la atención al cliente que tiene Intermundial en su sede te garantiza una información y una asistencia durante 24-7 para cualquier tipo de problema que puedas tener cuando estás de viaje. Y en el caso de tener un problema con gastos médicos, no te preocupes, porque Intermundial te los adelanta para que tú no tengas que preocuparte de nada. Si tengo un seguro médico, ¿necesito un seguro de viaje? Como es obvio, cuando contratas un seguro de viaje, este te cubre por problemas de salud y también por otros muchos supuestos. Obviamente, el seguro de viaje es muchísimo más completo que un seguro médico. Pero si lo que te importa es la salud, tienes que saber que el seguro médico se va a ceñir solo a supuestos en los que te afecten a tu salud. Y también estos pueden estar sujetos a límites de edad y también a su periodo de contratación, que suele ser de un año. En el caso de los seguros de viaje, estos pueden no estar sujetos a un límite de edad y también, pues bueno, simplemente puedes contratarlos por el tiempo que tú estimes que va a durar tu viaje. Y para terminar, queremos recordarte lo importante que es viajar con seguro de viaje sobre todo si tienes algún percance que afecte a tu salud por ejemplo si viajas a Estados Unidos y tienes que ser hospitalizado el gasto puede ser de hasta 4000 euros y si tienes una operación de apendicitis para que te hagas una idea puede ser hasta el triple si tienes un seguro de viaje no tienes que preocuparte de que te adelanten el dinero ni tampoco de esperar a un reembolso puesto que la aseguradora se ocupará de todo y tú podrás concentrarte en lo que más te importa viajar seguro y viajar tranquilo